Reconozco que he sido un bohemio, bohemio empedernido, algo desdichado. La vida a veces es solo una orgía, completamente llena de versos y poesías. En la bohemia sufres muchas decepciones, tienes noches amargas y en soledad. Pero estás marcado, el destino te marca Y la ingratitud te condenará a tu cruz De mis tiempos bohemios pasados Ahora sufro las consecuencias De la bohemia nunca sales premiado Solo me queda el recuerdo de su presencia de la bohemia nunca se ha Solo me queda el recuerdo de su presencia. Recuerdo de la que llegué a amar tanto. Que aún creo verla de nuevo en el aire. Que aún revuela y llega a mí de pronto ella que nunca amó la bohemia por tanto. Ya no tengo sus brazos a mi alrededor, ahora eso solo lo disfruta Dios. Yo me conformo con seguir viviendo, intentando a querer a quien estoy queriendo. Reconozco que he sido un bohemio,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 A veces es solo una orgía, completamente llena de versos y de poesías, completamente llena de versos y poesía.